Este ministro, muy buenos días ¿qué ha sucedido? finalmente no ha permitido a la asamblea que se aprueben estos recursos del FMI para eh, la lucha contra el COVID-19 en nuestro país la asamblea no lo ha hecho ya desde hace un tiempo muy importante desde el 20 de abril por lo que tenemos entendido muchísimo tiempo ya y todavía no hay la aprobación muy buenos días este Ministro. ahora sí con el mejor ubicación con una mejor fidelidad en su audio. Muy buenos días, cuéntenos los detalles. No hay aprobación aún. Hola, muchas gracias por la consulta. Y sí, ahora nos convocaron al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para aplicaciones, del crédito del Fondo Monetario Internacional que lo venimos gestionando desde marzo, desde el 15 de marzo aproximadamente de este año una vez que subimos el tema de la pandemia empezamos a hacer las gestiones respectivas para buscar recursos porque sabíamos que se iba a poner complicado el panorama económico para poder disponer de recursos y las medidas que hemos venido eh, gestionando desde la administración central entre los principales eh, argumentos de la diputada Oque, que es la presidenta de esta comisión nos dijo que no tenían la documentación de respaldo nosotros para enviar el proyecto ...tenemos que cumplir con ciertos requisitos mínimos... ...como es el envío del informe técnico y el informe legal... ...en el informe técnico se explica las... ...de los créditos de cualquiera que sea cada uno de ellos... ...y nosotros explicamos desde que tenían... ...cuáles eran las condiciones financieras... ...o a qué nos estábamos atendiendo... Justamente entre las condiciones se habla de que es un plazo de cinco años... tres tres, tres años con tres meses de gracia... ...que no se iba a pagar ni un peso de... de y de que la tasa de interés era de 1%. Ninguno de los 230 créditos que aprobó el socialismo entre el año 2007 y el año 2019 tiene estas condiciones económicas tan favorables. Son aproximadamente 17 mil millones de dólares que se aprobaron en este paso de tiempo y ahora en el estado los recursos no nos aprueban el crédito del Fondo Monetario Internacional que en abril tuvo su directorio aprobaron este crédito en el directorio del Fondo Monetario Internacional y obviamente nos hicieron los desembolsos respectivos ahora es muy importante recalcar otro momento que nos habla la comisión que no les enviamos el decreto supremo aprobando este crédito ni el contrato de crédito nosotros al ser accionistas del Fondo Monetario Internacional no requerimos de esta documentación. Se los explicamos en el informe legal estaba esa explicación, el decreto supremo, la ley que aprobaron el mismo gobierno del Movimiento Socialismo que aprobaron 230 en épocas de bonanza y sin embargo ahora que necesitamos los recursos también fueron rechazados, ¿no? Entonces, esos fueron los argumentos principalmente, principales. Desde el punto de vista, más que todo, ha sido político, porque lo que quiere el movimiento socialismo es ahogar a los que no tengamos los recursos disponibles para atender salud, para atender a los departamentos de esta pandemia, y obviamente seguir eh, ellos en ese lado, de desgastar al gobierno y volver en su momento a las próximas elecciones. Ya en su momento el expresidente presidente Don Morales había emitido un criterio político, ¿no? Cuando decía que si se aprobaba este crédito era someterse a las políticas neoliberales de privatización. Bueno, pero es que la constitución dispone pues, que sea la asamblea la que tenga que aprobar ese tipo de présticos, ¿no? ¿Y ¿Qué otros más, señor viceministro, están en la asamblea y que seguramente tampoco serán aprobados? Son cinco créditos los que tenemos en la actualidad. Uno es con el Banco Interamericano de Desarrollo, que en su directorio ya nos han aprobado 450 millones de dólares. Con la CAP, ya aprobados en su directorio, 350 millones de dólares. Con la cooperación de Francia, 100 millones de euros. Y con el Banco Mundial, 230 millones de dólares, aproximadamente 250. si equivoco. No me... pues, suman alrededor de 1.700 millones de dólares los que se han venido gestionando, y estos créditos son explícitamente la lucha contra el coronavirus no son créditos que se están utilizando para proyectos, ni para pifarros en gastos superfluos como se tenían en anterior lo que se va a utilizar para compra de insumos, compras de equipo para equipar los hospitales de segundo, tercer ley, contratar personal de salud que sabemos que todos los departamentos tenemos grandes déficits y por eso es que se hacen las gestiones respectivas. Sin embargo, como aquí prima el tema político, que nos están rechazando todos los créditos, no se ponen obviamente en el lugar de las personas, de la familia, porque la plata no es para el ministro ni para ninguno de los ministros, es para los el pueblo boliviano, para las personas, para las medidas que están venido adoptando que se necesitan recursos, fíjense ¿sí? ustedes en un caso específico como el gobierno de Chile, que tenido problemas de transporte, y que su asamblea se ha puesto al lado del gobierno, al final han tenido un montón de problemas en otros sectores, y han aprobado un crédito también de un dinero monetario de 20 mil millones de dólares para luchar contra la pandemia. Y aquí en Bolivia nos vamos a, ir a rechazar recursos para poder, por lo menos, hacer algo por los bolivianos. Claro, pero a la hora de aprobar lo que les interesa políticamente sí lo aprueban, ¿no, viceministro? Por ejemplo, la realización de las elecciones 6 de septiembre, la velocidad con la que aprobaron en diputados y senadores no tiene precedente. Así es, porque fíjense sí, ustedes la ley del Fondo Monetario la hemos metido en abril, nos han pedido complementación dos oportunidades se la ha remitido también a la Asamblea y sí, más bien lo que nosotros ganamos como técnico. Es de que dicen que no enviamos la información, de que le estamos faltando al respeto, que ellos son electos por voto popular y al final lo que se quiere es bien por el país, ¿no? No por ninguna persona. Además que quedan pendientes otros eh, créditos más por aprobar, como bien usted nos dice, en una situación de pandemia, de emergencia eh, sanitaria, de necesidad para poder encarar todo lo que implica esta emergencia por el coronavirus COVID-19. Y tentativamente, viceministro, ¿qué les han señalado? Eh, si subsanan, si les dan toda la información que requieren, ¿cuándo se aprobaría? Ellos es lo que nos mencionaron el día de que eh, no tenían la documentación de respaldo. Se las expliqué, se cerraron en el tema de que no había esa documentación, aunque tenemos la recepción, que le iban a rechazar el crédito y que cuando tengamos la información como corresponde, la volvamos a meter a otra vez a la planificación. Vamos a seguir obviamente en el intento, nosotros lo que queremos es hacer una gestión técnica, no es un tema político, los recursos de donde vengan van a son sumamente, extremadamente urgentes El país. No se olviden de que el ex-ministro Alce Casacol en un hueco financiero en las finanzas del Tesoro de 18.500 millones de bolivianos se sobregiró, es decir, se gastó la plata de 160 entidades, traídas a YPFB de 18.500 millones de bolivianos, y además dejó una deuda además de de tres dólares con empresas privadas, nacionales e internacionales, que no se pagaron caminos, no se pagó agua potable, proyectos obviamente de electrificación, desarrollo productivo. Tenemos un sinnúmero de listas de deudas que dejó el gobierno anterior y que tuvimos que paliarla con los recursos que disponían. Y ahora con esta lucha contra la pandemia de coronavirus, por pues todos los países estamos recurriendo a los organismos multilaterales, organismos internacionales a recursos, para poder realizarnos un trabajo en conjunto, no porque al final lo que se quiere es un trabajo en conjunto, si ellos se apropian de esta ley, ellos son los que se van a... requieren si ustedes quieren las flores, de que están consiguiendo recursos, pero como ahora no quieren aprobar los, eh, estos recursos de créditos, lamentablemente el tema se vuelve más político, porque lo que quieren es ahogar al gobierno eh, ejecutivo, al ejecutivo, ...para que en las próximas elecciones que la aprobaron de manera acelerada a sus leyes... ...tengan mayores adeptos. Ahora, ¿por qué este estigma al FMI de, de ser viceministro? Habrá que recordar, por ejemplo, cuando el gobierno argentino... ...cuando estaba Mauricio Macri como presidente... ...ese acuerdo de que logró con un préstamo con el FMI... ...fue motivo de, de rechazo, ¿no? Se dijo que era un abuso de autoridad en cumplimiento de deberes como funcionario público, firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y claro, los del movimiento al socialismo tienen un poco la misma línea, eh, porque consideran que el hecho de que se pueda lograr o firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, representa en los hechos que eh, recurrir a este organismo internacional es someterse a las políticas neoliberales de privatización. ¿Por qué hay tanto estigma de estos sectores hacia el Fondo Monetario Internacional? yo pienso de que en el pasado el Fondo Monetario Internacional exigía a los países de que tengan que cumplir ciertas metas, ¿no? Y, y evidentemente, el pasado, si usted recuerda, entre el año 90, la década de 90 y, y, y hasta los años 2000-2003, Bolivia tuvo dos crisis, ¿no? Y esas crisis, evidentemente, con las restricciones del Fondo Monetario Internacional en las medidas de política monetaria y fiscal, hacían de que el país se, se encierre en una caja de ruedas. Entonces, eh, ya a partir del 2006, pero esto no es un argumento de que el gobierno consiguió, el gobierno del Mar, consiguió mejores condiciones. Bolivia tuvo dos suertes, ¿no? Dos suertes porque tuvimos eh, precios internacionales altos y que cerramos los contratos las nominaciones con Brasil fueron las más altas desde esa época pero sí. los trabajos que se realizaron en cinco gestiones de gobierno no fue solamente en un mes que entró el movimiento al socialismo y lo consolidó entonces al disponernos de mayor cantidad de recursos el, el gobierno decidió no recurrir al Fondo Monetario y no cumplir con sus metas ¿no? ¿por qué? porque tenía ese estigma de que en gestiones pocos recursos y teníamos una camisa de fuerza. Pero sin embargo en esa época de la entre 2006 y 2015 hasta el 2017, si usted quiere, cuando votamos buenos precios y buenos ingresos a, para el país, el gobierno se endeudó cinco veces. De, de dos mil millones de dólares nos endeudamos hasta, dos, hasta diez mil 10.900 millones de dólares. Fueron cinco veces más la deuda. Entonces, ¿por qué si teníamos cantidad de recursos exorbitantes? y teníamos las condiciones de política monetaria y fiscal de las que gozaban, con buena salud, recurrimos a endeudamiento. Y ahora que con pocos recursos nos sobregiraron, nos dejaron una cuenta única al Tesoro Sobregirá, y una deuda con empresas privadas dentro del país de más de de dólares, tenemos que recurrir para los organismos internacionales a todos que nos puedan prestar recursos, que estén en condiciones accesibles y buenas, como le digo, estas condiciones que se han conseguido ahora son superiores a los 230 millones, 200 pesos que contrajo el gobierno del Mar desde el 2007, se contrajeron más de 17 mil millones de dólares y ahora no quieren acceder a este crédito, 327 millones de dólares del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, yo creo que es uno, lo que han ido pasando, que la economía tampoco acompañó, pero que todo, no estos temas de que recibimos mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de recaudaciones, las ventas de exportación mejoraron, pero fue un trabajo obviamente de muchos años, porque eso no se logra de la noche a la mañana, los créditos tampoco lo aprobaron de la noche a la mañana, ¿no? entonces es por eso que desde marzo nosotros venimos haciendo las gestiones con todos los organismos para poder acceder a recursos, cubrir todos estos huecos financieros, de ayudar a la población con los temas de la pandemia y el coronavirus, porque ese es el objetivo principal que tenemos en la actualidad. Muy bien, Le agradecemos por el informe al viceministro de Tesoro y Crédito Público, don Carlos Slinky.